No me quiero mentir más, quiero seguir recordando, quiero sentirte a mi lado, aunque ya te hayas marchado, en mi mente continúan a estar, los sitios que visitamos juntos, las fotos que nos hicimos juntos, las personas que conocimos juntos, llevo tu nombre conmigo cada día, persiguiendo el recuerdo más bonito Me acompaña la música que nos gustaba La vista desde aquel balcón de madrugada No me quiero mentir más Quiero seguir recordando Quiero sentirte a mi lado Aunque ya te haya marchado Vuelvo una y mil veces más A cada rincón Donde tú y yo disfrutamos del amor donde nuestro amor se refugiaba para que nuestro amor durara pero llega el destino y lo rompe todo cuando digo el destino digo la vida y te quedas de pronto tristemente solo y vives recordando para que siga la vida no me quiero mentir más Quiero seguir recordando, quiero sentirte a mi lado, aunque ya te hayas marchado, aunque ya te hayas marchado, aunque ya te hayas marchado, aunque ya te hayas marchado.